Bien, bien, Fugas Team bien, bien, bien, bien, Fugas, team, bitch, fugas, de fugas de más, por puta sin bien, bien, bien, bien, bien, bien, ves cuando nos miras bien, los rebaños las ovejas son las bien, bien, Teo droga en todas las esquinas mi negros con spray en las cornisas ¿Cuánto hace que no piso comisaría? La comisura de mis labios se carne viva Critica chis 24 cada puto día White sack jack hard, eres lo que nos tira Dame sol cuando hace frío, dame María Si fuera gratuita yo os inundaría Pero sabes tía, hace saldar tus deudas mil cuentas acuestas que me cuentas Chapa ya la puta boca, wey, no te acuestas Porque puta fugas, mí. Mira por ti cuando amanezca. Mira por ti cuando amanezca. Vivo ah, ah, si ah, ah, hasta las tantas, llegaré de empalme. Botía con el alber ah, llegamos siempre tarde. Fugas en mi mente, fugas con el ramo. Salto, salto como un grillo, grillo soy un mi popo humano. Ah, me estoy liando un leño, la mano me empaño. Y me lo entero, jugas de los malos, busca fajos, ojos chinos Fumando pino, cuido el beneficio, ah, molesta hasta el vecino Mira cómo suena, el pepinos, mira lo que pasa Braix hace la caja, rojo cual compresa. grabo con la taja Esto huele a tuja, es caldo de brujas ah, ah, ah. Ah. I see it, RMS squad también, hijos yeah. de puta yeah. yeah. ah. Desapareciendo entre humo Siempre ya se supo la cara Te escupo, no, que te vayan a subir Los humos seguro su tu muro de THC Crece como se requiere Que viva el verde siempre es lo que nos puede Faltando a clase, que no falten los papeles Así sucede, crece el germen Pero interferir no puedes hacer Lo que se puede, pero siempre por placer Adyacente del diluvio que va a caer Somos fugados, fumados El ambiente está cargado, no estaba preparado El plan que tramamos, igualmente lo ilustramos o follamos con un trazo. Mis rimas no son balazos, tomarlo como un regalo. fugaste team, tenemos la tesis. Que no falte la dosis. De buen día, estamos en armonía. Atiende a las clases de la vida. La razón se me escapó, cual fugitiva. A ver de quién te fías hoy día. Yeah, a ver de de quién, quién te fías, fías hoy día. día. Yeah, yeah, yeah. Fugas team, entra tu cara. RMS. Uh, uh, uh, yeah. F U G A S En el PG de la Z F Con el Chiqui chiquipe mis trece A veces llego tarde pero nunca come meces Atiende o te pierdes Se creen maduros y están verdes Los vais a ver caer solo creedme gente Traigo el germen en forma de bala en tu sien Decente La fuga apenas dura un instante plan flambe de tu mente, voy a muerte, muerto De sueño pongo empeño y encaro al día de frente Donde siempre con mis chicos o en el coche del perico Eso de cata suena rico, hoy invito El niño apático en el micro, mi equipo en tu cara Dios los cree y ellos se fugan, fuman a tu espalda Chuparla, música y alma, palabra O auténtico silencio en la sala ¿Qué pasa? Que fugas, team, está en la casa